Preparate hoy para ver la Universidad de Perú un Boca Junior a las 21 horas solo por la TV 99 Gualeguichu el segundo ¿Sí? ya ¿Sí?